hola familia estamos de regreso con nuestros tutoriales básicos para los nuevos jugadores en esta serie de videos voy a platicar sobre los tesoros. Siempre hay muchísimas preguntas sobre la búsqueda de tesoros, los diferentes tipos de tesoros. Este video es para los jugadores nuevos que aún no entienden nada de los tesoros. Si ya tienen experiencia buscando tesoros, no sé si les ayude o no. Como quiero que estos videos sean cortos, tal vez haga esta serie de búsqueda de tesoros en... 4 o cinco partes para que no los aborrayo tanto Si es que en este primer video vamos a hablar de lo más más básico de la búsqueda de tesoros que son qué tipo de tesoros hay y los diferentes niveles de tesoros en diferentes ciudades empecemos lo primero que les recomiendo pienso que es muy importante que lo hagan y no sé por qué muchos jugadores no hacen esto cuando se lo recomendamos es que se vengan al discord del barrio latino se vengan a la sala de busca de tesoros aquí en los mensajes fijados arriba mano derecha y busquen la guía de cebras creo que a muchos jugadores no les gusta leer O no tienen tiempo o quieren una respuesta inmediata cómo buscar tesoros cómo hacerse ricos cómo encontrarlos a cada rato mi primer consejo y creo que el mejor consejo que cualquier jugador les puede dar es que lean la guía de cebras en mi opinión cebras es uno de los mejores cazadores de tesoros en el juego principalmente en, en el barrio no creo que alguien le, le gane hizo esta guía en marzo abril del año pasado gracias a esta guía aprendí cómo buscar tesoros Tenía yo como 8 o 9 meses en el juego y no le entendía la búsqueda de tesoros. Hasta que Zebras nos regaló esta guía y nos explicó detalladamente todo sobre los tesoros. No quiero leer palabra por palabra porque los voy a aburrir. Mejor se los voy a enseñar en el juego. Pero en el video todo lo que voy a hablar es porque lo aprendí de, de Zebras. Vénganse al canal de Discord, busquen el documento abranlo que esto les va a ayudar a ahorrarse muchísimos muchísimos upex y tiempo y más que nada familia es cosa de practicar si practican todos los días van a ver que se les dará un poco más fácil encontrar estos cofres con sparks o upex vamos a regresarnos al juego para explicar lo más básico si vienen aquí a los tres puntitos Aquí están los tesoros. Aquí pueden ver hasta tres diferentes niveles de tesoros. Está el azul, el estándar, el violeta que es el limitado y el anaranjado que es el exclusivo. En el momento estoy en Chicago. Chicago es una ciudad de nivel 1. Si nos vamos por ejemplo a Fresno. ¿Dónde está, mi, dónde está Fresno? Aquí está como pueden ver fresno solamente tiene dos niveles de tesoros el estándar y el limitado esa es una de las primeras diferencias en los tesoros dependiendo en la ciudad que uno esté como pueden ver aquí solamente hay cinco jugadores buscando ahorita tesoros en fresno aquí está nos dice el número de jugadores 5 si nos regresamos a chicago hay más jugadores porque como esa ciudad es de alto nivel estos cofres dan más upex la recompensa es más grande normalmente aquí en chicago puede ver entre 30 hasta 60 jugadores buscando tesoros muy competitivo en chicago o las ciudades de nivel 1 porque estos tesoros pueden dar hasta 100 mil upex aquí nos marca ¿Cuántos jugadores están cazando tesoros en el momento? Una vez que estén 25 jugadores buscando tesoros activamente, esta línea gris se vuelve como dorada y esto se ilumina y se convierte en Riot Mode. Cuando sale eso, los cofres estos, el violeta y el anaranjado va a decir aquí que el Riot Mode se está cargando. Cuando pasa eso y se activa, los cofres van a dar mucho más UPEX o mucho más Sparse. Cuando vean el Ryan Mall van a ver que hay más de 25 jugadores buscando tesoros. Hay más competencia. Así es que tienen que ser más rápidos para poder encontrar esos tesoros. Ahora vamos a hablar sobre el estándar. Este, el azulito, cada 24 horas nos dan una búsqueda gratis ahorita en la segunda parte del video les voy a explicar esto con más detalle pero ahorita nomás vamos a introducir la, los diferentes niveles una vez que use mi búsqueda gratis voy a tener que pagar si quiero buscar tesoros otra vez estos dos el violeta y el anaranjado solamente se activan cuando el juego los activa nos dan 5 minutos de advertencia y nos va a decir en cinco minutos empieza la búsqueda de tesoros es cuando van a ver que más jugadores van a entrar a ver si nos sale un tesoro escondido mientras hago el video porque muchas veces dice que el tesoro está escondido y tenemos que buscarlo no nos da las flechitas como estas aquí no nos da esas flechitas y tenemos que encontrarlo de alguna manera y lo último que vamos a hablar en esta primera parte aquí en el historial aquí les indica los últimos ganadores el tipo de cofre de tesoro por ejemplo aquí fue un cofre aquí fue una piñata aquí fue un, una cajita de sparks una piñata de 7000 quien encontró cuando empiecen a jugar esto más seguido van a empezar a ver los jugadores que son buenos para buscar y siempre están buscando el beaker es buenísimo este ya se ganó como, no sé, medio millón de UPEX buscando tesoros tal vez, tal vez más. El Nopo también es buenísimo. Miren este, 54 mil. Yo me encontré uno antes de irme a dormir ayer. Miren, fue un tesoro violeta. El Konanaki, otro buenísimo también para buscar tesoros. Aquí también les da la dirección de dónde salen los tesoros, dónde los encontraron. ¿Hace cuánto tiempo encontraron el tesoro? Este lo encontraron hace 22 minutos. Ya pasaron 22 minutos y no han activado los tesoros violetas o los anaranjados. Y aquí esta línea dice que lo encontraron un minuto después de que se recargó. Después de que lo activaron, se tardaron un minuto. Miren aquí, 56 segundos, 55. Son muy rápidos familia. Muy importante saber con quién están compitiendo. Miren, en dos minutos activa este pero lo que les quería enseñar si nos regresamos a fresno por ejemplo este lo encontraron en 17 minutos después de que empezó después de que se recargó 7 minutos 2 minutos 1 minuto 26 minutos en estas ciudades pequeñas como no hay muchos jugadores tal vez tengan una mejor posibilidad de encontrar los tesoros no dan muchos UPEX, como pueden ver, miren, 75, 70, 180, pero tal vez encuentren un cofre de Sparks. Es lo malo de estar en una ciudad de nivel bajo. Los UPEX que nos dan estos cofres, estas piñatas, son, son muy bajas y tal vez le pierdan dinero. Bueno familia, con esto terminamos la primera parte de lo más básico de los tesoros. Los espero en el siguiente video. Dejen un like si les está gustando esto, si les va a ayudar. Esto nos ayuda a que jugadores nuevos cuando buscan en el internet cómo buscar tesoros en, en Atlant, salga el video para que así no cometan los mismos errores que muchísimos de nosotros cometimos cuando empezamos. Este es el propósito de esta serie, ayudar a esos jugadores a que no pierdan UPEX, a que no pierdan sus Cents, que no terminen frustrados y dejen el juego. Gracias, familia, y nos vemos despuesito en el próximo video.